Hola, bienvenidos a otro nuevo video Esta vez vamos a, a mandar un saludo ahorita rápido A Wichito Gamer Y ahorita aprovechando que este Que le den Un like por favor a mi Nuevo video, próximamente haré Tutoriales de varias Cosas y este Y, te pido que, y pues les pido que Se suscriban a mi, mi canal Que pues ahorita voy a Subir o después voy a subir este Nuevas cosas y todo demás. Bueno, ahora sí, empecemos. <música> bueno, ahora sí, empezar. Ahora ¡Belga! sí, empezar está importante. La cagué, <risa> la cagué. Finalmente la cagué. ¡Belga! ¿Por qué? A ver, a ver, ver el <coughs> A ver si nos ¿Titula? va bien esta cosa y que yo creo que sí, eso espero. Ahorita como se ve, hay por muchos demo man ahorita que nos van a ganar. Pero no se preocupen porque aquí yo estoy para salvarles desde la vida. Y justo a tiempo porque si no casi nos iban a matar. <risa> estoy estoy narrando lo que está pasando. X, X, X, Ahora sí, empecé, sigamos con esta interesante partida de que tenemos que cubrir esta mismísima bomba y no hay que dejar que la exploten. Okay. Pues hola ahora sí ay, oh, ma, me van a matar me van a matar y me mataron ay no sé qué decir no sé qué decir no pues a fin de cuentas es... Denle, por favor un like por favor Dele un like por favor y suscríbanse es gratis porque si no no sé qué va a pasar Rayos, ¿no? ¿Cómo es que me matan tan rápido? Ahora ¿Qué sí. que sat. Chihuahua, ¿para qué me regresé? Si ya estaba ya. No mames. Te detransportaste? De uh, Aquí bien. Morazo, morazo. Ay, ni de a ti no, que es lo peor. Sí, como la pistola de jeringas... Es que con la pistola de jeringas nunca he sido bueno. He sido más bueno con el heavy o con el demoman. Pero con otro no. ¿Qué viene primero? Ah, eso, no hay problema. A ver, tú puedes, tú puedes, escribir, tú puedes, tú puedes, escribir. ¿Qué pasó? ¿Me gasté de energía para nada? Ah, qué chido, eh. A ver. Y viene. ¿Qué es esa cosa? Sí. Ay, a la ver el Para <laughs> el En morbo <laughs> Verga, corre yo, Corre yo hey, En Qué bueno una. que Qué viene. ni preguntas la verga para saber nada más verga puto lag puto lag ahora qué pasó <risa> ¿Y ahora no te deja? <risa> Eso sí. Pues al menos yo estoy aquí ayudando a él. Ayuda, Yo también tengo lag, no, no eres el único. Verga güey! no mames. ¿Qué hora que pasó? Al menos vamos muy bien una vez con sí, el puto <risa> una vez con luis que ni llegábamos dónde está este heavy no, no, no. me cambia el puto la ayuda <risa> se murió tu sentry no puede ser pues al menos aquí ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo lo podré matar, yo lo podré matar. No, no la maté. Eso pasa cuando estamos grabando. Bueno, pues al menos terminamos esto. Dos, uno... Ahora sí sigamos con el otro. <risa> Creí que no íbamos a poder, pero sí. A ver. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? What? <risa> <risa> ¡Un tanque! ¡Un tanque Recárgate, recárgate, el área! Recárgate, recárgate, recárgate. Ay no, ahí vienen muchos, ahí vienen muchos, ahí vienen muchos, ahí vienen muchos Ay no, no, no se muera, no se muera, no me morí Cóbreme, cóbreme, no me cures, cóbreme, cóbreme. Cóbre el heavy. Cú, cú. Espérame, espérame, espérame, ya voy, espérame, ya me voy. Oye, oh, yeah. ahí va una. Ahí va un una explosión. Ah, no. No espera. Ya nada. No hay pedo. pedo. Ya no hay, hay nada, pedo. ya no hay nada. Toma. lag! Toma, qué bueno soy con esta cosa. No, si me voy a morir, me voy a morir. Y ya se trabó y. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cómo es posible que ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! A ver qué vendrá primero. 4, 3, 2, 1. No lo sabes. A ver. El médico, ataque el médico. momento, momento. Mm. <risa> padre No me mató y no, ese trabó bien feo. ¿Qué significa? No sé, tal vez me quite la compra. ¿Ah. Nada más quítate, que terminamos... Bueno, si te dice que, este, que va a ocuparla, terminamos con este video. Ay, no, ¿por qué me puse tan...? Da una, da una, da una, da una. Da una. No miedo, no tienes miedo. Lo descubro, lo descubro. ¿Qué pasó? Bátenlo. Eso es lo que intento, pero nos gana. Y ganamos. Empezamos. Se trabó. Rayos. Una, dos, tres. Me he crecido, a la verga a la verga Me Puede ser, me mató, como es que me mató, perdí, ya te perdí. Ya te perdí, Heavy, no, no, no me no me voy a morir, no me voy a morir. No me voy a morir, perdón estás heavy. A ver, vamos a curar a este tipo. y vamos a irnos justamente justo por acá. Chihuahuas, me mataron tan rápido. Oye, coberlo Qué, bueno, ¿no? y y qué buena mina. ¡Ay! Dinero, dinero, infero, infero! Y terminamos. Qué buena oleada hicimos el día de hoy.